Bueno, la idea de hoy es tal vez un recurso más simple para que aquel que no tenga espacio, no tenga lugar dentro de su casa, no sepa cuidar una lombriz o como yo en este momento estoy de transición, pero no quiero tirar todos mis restos a cualquier lado. Lo que he usado yo es tierra. Ahora te voy a mostrar: era un sustrato que tenía en una bolsa como inoculante. ¿Sí? Luego tengo un montón de restos de cocina, papel de cocina, papeles que no uso más, a cuatro, eh, la huevera o, o maple, como lo llamamos en Argentina. Todo eso lo voy agregando acá, y si tenemos la suerte, como tuve yo, de que invade la mosca soldado, sería un golazo. Aquí no hay que tener cuidado con, con cebollas ni cítricos en consumos moderados, ¿no? Todo en exceso genera desequilibrios, pero en este caso no tuve ningún inconveniente. Así que vamos a, voy a mostrarles a ustedes cómo rápidamente podemos eh, activar un pequeño compostador hogareño en una terracita, en un balcón, y no tirar más nuestros recursos orgánicos a cualquier lado. Así que vamos ahí. Tengo mis orgánicos de una semanita, como dije tengo un poco de papel, uh, a la mierda con todo. Bien, este es el anterior. Lo dejar por aquí, se los muestro. vamos a usar este. Este de acá. Vamos a correr. Les voy a mostrar que tiene tierra. Bastante tierra de sustrato. ¿sí? Y lo que vamos a hacer es simplemente agregarle, yo lo he llenado. Eh, en realidad es un compostaje antiguo. Desde el mes pasado, que no sea visto el video. Lo dejo aquí adentro tres cuartas eh, tres cuartas una cuarta parte de la, de la maceta una cuarta parte es suficiente para que retenga los lixiviados y active la descomposición de nuestros uah, recursos orgánicos sí vale mostré acá adentro cómo va Me queda todo manos sí los a cuatro papeles servilletas Recuerden las tintas, da igual, no pasa nada. Muy bien, estos no conviene ser muy chiquito así le da también aireación al, al sistema. Y vamos a remover. Y acá, acá, como bueno, como les decía, tenemos aquí este sustrato que va a activar todo el proceso. ¿sí? estamos todo bien, la idea luego es taparlo un poco para que no, ahora voy a mostrar, las mosquitas, las mosquitas que no deseamos, ¿sí? las moscas a como les dije, súper deseable, se come todo, come carne, come hueso, come cualquier cosa, menos, aparte de, de, de papeles y fuentes de carbono muy duras, ¿no? Bien, tenemos esto, yo lo voy a dejar así. Le pongo esta tapita para evitar cierta entrada de algunos que otros bichos. Lo dejo aquí en un rincón y le muestro este. Como ven, tenemos un montón de moscas soldados y pupas. Si ¿Sí? aquí cometí un error, estaba probando y le eché carbón, chicos. Prohibido el carbón en el compost. Sí, mata mata todas las larvas miren aquí quedaron algunas las mata las hace pelota ¿Eh? este lo tengo aquí activado pleno proceso de descomposición las temperaturas no son altas en absoluto porque no da la capacidad del, del contenedor esto es un hueso ¿Sí? y bien chicos espero que les haya gustado Activado hoy, 26 de agosto. Y este ya tiene casi dos meses que voy llenando con todo, ¿eh? meto todo aquí adentro. Bueno, amigos, lo hemos logrado. Hemos fabricado un compostador en casa. Espero que les guste. Cualquier pregunta es más que bienvenida. Saben que yo no tengo ninguna historia. Me encanta aprender con ustedes al respecto. Eh, les recomiendo, sí, eh, seguirme en Instagram qué sé yo, una red más. Y sí les recomiendo seguir la propuesta de Abono de Kilómetro Cero, que es eh, la propuesta barrial que hemos hecho aquí en Barcelona, con un vermicompostor industrial. Ya han visto videos, así que también aquí abajo les dejo el link de Instagram. Síganme, compartan, no se corten. Nos vemos en la próxima o en el próximo capítulo. Hasta muy pronto.